Hola, ¿qué tal? Bienvenidos a un nuevo video. El día de hoy, ¡ay! Nos atropellan Mario por ahí en medio grabando. El día de hoy venimos a comer unos muy ricos ostiones Nos han recomendado y pues ahorita nos dirigimos rumbo a los ostiones Nomás que ahorita estamos aquí a, espalda, a nuestra espalda está el mercado municipal Exacto, el mercado municipal que fue afectado por el huracán No sé si han visto el video, vayan a verlo, ahí se los dejamos Vamos ahorita a algo más feliz para ustedes Sí, vamos a ver, a ver qué saben Nos han recomendado esos ostiones, la verdad no sé cómo se llama pero lo que sí les digo es que queda cerca de la playa. Sí, queda muy cerca de la playa, justamente en el puente peatonal que cruza el Malecón, de el Malecón hacia Olas Altas. Ay, pues ahorita les vamos a mostrar ahí cuando lleguemos. Pues realmente le vamos a preguntar a él de dónde vienen los ostiones y cómo, ¿Cómo vamos, lo sacan cómo también, sacan cómo todo. se prepara tradicionalmente. Ajá. Y así, para que ustedes los conozcan o algún día que lleguen a venir o vayan a ir a una playa, que es muy común que en las playas hay ostiones. Prueben los opciones exacto, porque son muy ricos ah, y son afrodisíacos. ¿eh? Ah, sacan vamos. mucho power, exacto. Y llegamos aquí al puente que les estamos comentando, que es el que divide olas altas con el centro. De Ajá, exactamente, el centro es para allá, para qué lado y olas, y olas altas, altas es para allá. allá. ¿Para qué lado? Allá es donde se encuentra el muelle también de Puerto Vallarta. ¿La isla es eso que se ve allá? Sí, es una isla. Por eso se llama Isla del Río. ¿Cuál, eh? Ajá, es, exactamente. Por pues aquí quedan los ostiones. Ajá, quedan queda. muy cerca. Es que si ven ahorita hay mucha gente porque hay mucho... Es, es temporada alta aquí en Vallarta. Sí, en diciembre sí, ya hay sí. mucho turismo americano porque les gusta la calor, sí. ¿no? Quieren frío. Quieren que les demos calor los mexicanos. Exactamente. ¡Ja, <risa> Sí, llegamos de hecho aquí está el puente y ahí hay un tipo miradorcito y abajo de ese mirador ahí están los ostiones que ahorita vamos a ir más de cerca buenos días, buenos días. ¿Ya los 150. 150 la docena, 150, ¿Está, la bien, docena está, está, está bien, está bien. ¿Des desde dónde vienen los ostiones realmente ¿De aquí es? ¿De aquí de, aquí de, de Vallarta? Vallarta? Muy buenas tardes. ¿El ostión este de dónde lo traen? De, viene de muchos puntos de, de Vallarta. Ah. O sea, este viene de acá, de, de los arcos, para aquel lado. De aquel ah, lado, ah, okay. lado, de mis maloyas. Toda la maloyas, ah, eh, ah. puntas de chimistos, todas toda partes por allá. ¿Cuánto tiempo? Aproximadamente. Tarden en sacar un ostión. Sí, por así, para acá este puño que está ahí. Es una hora y media, dos horas. Ah, Dependiendo okay. de lo que haya en las piedras. Si hay mucho, pues, ah. Más o menos okay, tiempo. Okay, sí. Ah, ok. Entonces, sí. entonces Puerto Vallarta sí es zona de ostión. Sí. Que se da mucho. Sí, sí, hay ostión en Puerto Vallarta. Sí, aquí realmente, ¿cómo se llama ese negocio? Para que igual a los inscriptores sí. que tenemos... Aquí se, aquí se llama ostiones Puerto Vallarta Cachurra. Ah, va ¿Cachurra? Cachurras. Ah, ah cachurras. cachurras. Así érale. lo, lo vas a poner en YouTube. Ajá, exactamente. Tenemos el cachurras. Tenemos los mariscos, tenemos pata de mula, almejas, cuestiones de todo, de marisco, todo fresco, ¿eh? Ah, los sí. sí, telitos, bueno. sí se nota, mira. Sí, no, sí, no, ese, es ese es bien rico. rico Ahorita vamos a probarlo Para los incrédulos que no quieran que está fresco que vengan a probarlo Exacto, Exacto. ¿Nos pueden mostrar cómo abre un ostión? Oh, claro Nomás para, para ver Perdón, cómo me se leo. De leo. Ah, Nomás está. para ver cómo lo sabe ¿eh? Se quiebra un poquito para ah, bueno. o A sea, ver, mire, ahí está ah, A ver ¿Me salgas esto? Ah, sí. está Es fácil, que ya ¿eh? tiene la práctica de <ríe> tantos años. Sí, ¿sí o no. Sí. Voy a aventar todo, todo el día ahí tratando Mira, chulada, del mira. Ahí está, mira, sí. fresquecito ah, todo. Ah, chulada. chulada, la verdad mira, sí. Vamos a ver. Ah, ah. bueno, para los que quieran venir aquí a Puerto Vallarta, aquí les recomendamos este lugar del Sí, exacto, para que prueben también los Ajá, ostiones. Pues ahorita nosotros los vamos a prepararlos de nosotros. Sí, exacto. Vamos a... vamos a prepararlos típicamente como se preparan los ostiones. Tenemos una salsa especial que a hacemos ver. nosotros a mano. Ajá. Mira, que es el, el, la salsa verde y el chile de cinco chiles. La que están ahí. Ah, ok. ¿Pica ¿Y mucho? pican mucho? Ahí, ahí ustedes carcumen el agua a los camotes <risa> sí. Ah, sí. A los dale, dale. Muy bien. Porque ahí. casi no comemos chile. Ah, otros. poquito, pone ya. Okay. Para esa A ver si es cierto, Paul. Tú vas primero. ¿Yo primero? Sí, dale, dale, tú primero. Sí, Miren, come así, se chupa. Mira, ¿puedes ponerle de este? Mm. Salsa de soya no pica. Ah, ok. Muy buenos, Mario. Salsa de no soya. Ah okay. ah, ok, muchas gracias. Muchas gracias, ahorita vamos a preparar. ¿Ya vieron? Wow, sabe muy rico. No, no enchila mucho, ¿eh? ¿No? La verde, pues. Ahorita vamos la a echar. Igual vamos a echar salsa de soya ahorita. A ver qué, qué sabe. A este, ¿verdad? al que ya le eché chile. Ajá, ah, va Mario. A ver, Mario. Estos se comen con estilo, con estilo, salud ah, y se chupa. Son como shots, salud. No sé cuánto me ¿Ricos? Uh -huh. Si sí saben frescos, Mario, porque saben recién como, como de mar. Bueno, Ajá. la verdad, te los recomiendo, ¿eh? Un 10, la verdad, son 10. Y es un manjar, ¿eh? Sí, es un manjar. Para los que ya lo han probado, ya han de saber el sabor que sabe no, muy te rico. Me da, da mucho power esto. <risa> ¿Cómo, cómo, ¿Cómo se llama este ostión? Ostión rompecalzón. Ah, oh, ya ves, ese ostión rompecalzón es Paul. Vamos a prepararlo con soya. ¿Y con ¿sí? soya yo me imagino que va a saber muy rico. Sí. Chor, sí. mira, salud. Ostión rompecalzones, Paul, eh, para que sepas. No, se va a bien rico con soya, Mario. Ya me imagino aquí a todo el turismo, cuando viene, sí. seguro salen con los calzones rotos todo el mundo. <risa> <risa> este es más rica, Silas. ¿sí? Esas son más ricas, tú? ¿por qué? Almeja reina ah almeja esa almeja reina, reina. Ah, ahora es wow bien. y esas cómo van igual que ah, es igual, igual nomás no que es más es más como más calidad no, no me imagino es, de primera, es, el, es, el, es, el, es la grata de crema del mar ah ok. ¿Sí? es más calidad sí, sí. Eso me imagino y luego lo vas a hacer en el color y todo eh, hasta, eh, hasta para cabeza. hacer como para hacer hasta una <ríe> un, <ríe> un collar un o algo <ríe> un, <ríe> un collarcito más de lucro. mira Mario también como podemos ver hay un comedor <ríe> Para aprovechar, para, ajá. Es a gusto sentado, ¿eh? Exactamente. Wow, pues está padre, aunque nosotros no ocupamos, pero está padre. Nosotros comemos parados, Mario. <risa> sí, para no llenarnos tan padre. Para, para digerir rápido. Ajá. ¿Cuántos años tienen ya aquí ustedes aquí establecidos? Ya para 10 años. ¿10 años? Sí. Nomás sí. que están por lo regular temprano, ¿verdad? De este, 10 hasta 5 de la tarde. Ah, ah, así. Okay. Sí, porque yo he pasado en la tarde y ya no, ya no está nadie. Sí, ya más tarde es de cena. Ajá, exacto. exacto. Eso es para el mañanero, ¿eh? Sí. Miren la gente que hay pa' un. Sí, es que ya es muy reconocido, Mario. Ya vimos que sí son muy buenos. Son de si el saben cachurra. Mar, sí, Cada... sí <ríe> saben bien ricos. Son muy ricos, ¿eh? Sí. Sí, saben demasiado buenos. ¿Te gustó la salsa? Sí sabe muy buena, buena, buena esa salsa. Es el ingrediente secreto de ustedes sí, también, claro, ¿verdad? Claro, no la sí. Estamos aquí por nosotros. Ajá, sí, la con pepino ah, ah neta Mario échale de aquella aquella es parecida a esta que ya la probamos, es muy buena <risa> ¿Qué? Porque le llaman el cachurras. Ahorita le preguntamos al señor, Ajá. le tenemos una pregunta: Dígame. ¿Por qué el cachurras? la, la gran pregunta del millón, Ajá. Ajá. Eh, los clientes le pusieron, no sé. Ah, <risa> es una que ya le pusieron. Sí, o sea, así no no los mismos ver, clientes eh. le ponen diciendo el cachurras, el cachurras, el cachurras. No, pues está bien. Se nos olvidó decir algo: ¿qué días descansan? El martes, el miércoles, miércoles el a lunes. Miércoles ¿De a qué día horas día a qué horas? De día Ok, Okay, para que muchas qué? gracias. Muchas gracias. Para acá, para Vallarta, sí. Nuestros nuestros nuestro productos aquí de Vallarta fresco todo, ¿eh? Sí. Pues bueno, nos vemos. Muchas gracias. gracias. Muchas gracias. Nos vemos. Y un saludo para todos los que nos ven en nuestro canal. Sí, claro. Estamos para servirles con los brazos abiertos. Ok, muchas gracias. Muchas gracias. Adiós. Pues bueno Paul, con esto yo pienso que vamos a finalizar con estos ricos ostiones Sí. A visitar a Cachurras, así se llama de su negocio. Esperemos les haya gustado, dejen su like. Suscríbanse. Activen la campanita. Síganos en nuestras cuentas de Instagram. Sí, síganos en nuestras cuentas de Instagram, ahí aparecerán. También recuerden seguirnos en Facebook, darle like y seguir. Y también recuerden dejar mucho su like, que es muy importante para nosotros. Y suscríbanse de nuevo, se lo repito. Y pues bueno, adiós, adiós. Hasta y... la próxima, nos vemos en el siguiente video.